Que se compare Donde a solas pueda adorarte Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que hace igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Pues no hay lugar Que se compare Derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso para secreto